Y tú pones el carro encima y entonces el carro te ay Buenas, buenas ¿Cómo le va? ¿Qué le pasó? ¿Qué tiene amigo? Un tipo me dio una golpiza O yo no sé Lo cogió la policía y fue putas No, no, la policía no Max, ¿me escuchas? Hola, hola, sí Me aviso cuando termines por ahí, por aquí yo tengo información sobre la investigación que estaba haciendo. Eh, digamos que el, la persona que estoy investigando me pasó 81 de coca y dice que es de rosadito. Entonces ¿Cómo? toca investigar a rosadito. Vale, pues, enterado. Permítame hey, piloto, ¿qué tal amigo? ¿Cómo vamos? Viene aquí. Manda todo, compa. ¿Ve qué pasó? ¿Me algo? No. Ah, vale, es que tengo como muchas neuronas que leer. Eso te lee? No, dale, dale, yo te entiendo Uff, la fama, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bien, bien, compa, aquí, dándole Hola si sí, buenas, ¿qué más? ¿Cómo vamos? XX Bien o qué? que? Entonces hablo con él. Eh, no, busquemos antes. ¿Dónde nos ocultamos? Y nos escondemos detrás de un pilar. Oh, Dios. Um... <risa> mira, mira, mira. Yo me acuesto así. Y, y, oh, y tú oh. pones el carro encima y entonces el carro <ríe> te va No, mentira, vamos, vamos, no sé, aquí. ilegalísimo No, creo que este lugar no nos sirve. No, no, no. ¿Lo cambiamos? Sí, sí. Hola, hola, chicos, ¿cómo vamos? Viendo okay. que... Hey, Mateito, ¿qué andas, compi? ¿Cómo anda la vaina? Sí, compa, es cuestión de paciencia, dedicación y ahí dándole todos los días con ganas. Eso no llega de la noche a la mañana. Listo, táchame el sitio ¿no? Creo que es ahí. Dímelo, manny, ¿cómo vamos, manny? ¿Bien o qué, manny? manda todo, Fede? ¿Bien o qué? ¿De ¿Dónde nos escondemos? Ah, no, pero no me refería a ese lugar. Pero bueno, sí, de todas formas nos sirve. Bien, bien, compa. Aquí. Dándole con ganas. Aquí dándole hola alex que tal amigo ¿Cómo vamos bien o okay? que si sí, fe de aquí me quedé un tiempito a ver cómo se va dando las vainas bombón lo suyo amigo mío ¿Cómo anda todo bien o okay? que oye bon imagínate llama un man ahí de la policía que tú y que anoche te fuiste Ya, ya la vaina fue definitiva, ya tú no vuelves más. Cata, le dices que he eche unos hits unos en el baúl. Sí, totalmente piloto. Bueno, y de hecho eh, lo que supe hoy es que hay un puesto nuevo para una banda. Entonces, están haciendo postulaciones. compa aquí, dándole. Eh, conseguimos camioneta nueva porque la camioneta vieja la tiene Camilo. Y estamos aquí esperando al mecánico para que venga, la coja, se la lleve, la tunee y la devuelva. Ah, para que vea viejo cine. La plata bien ganada, vea cómo camellamos. Pede, <ríe> pues eh, iniciamos hoy tuneando la camioneta nueva y eh, vamos a dar unas cuantas vueltas. Porque Gata hizo unas investigaciones anoche. Entonces, vamos a confirmar qué, qué ha pasado. ¿Dónde estás? Voy aquí a tus seis, ¿ya vino? No, pero no, no te veo. A tus seis, a tus seis, a tus seis. ¿Esas son mis seis? No, sí, mira, aquí son a las doce. Sí. Aquí son seis. Pues bueno, yo estoy a tus seis de las seis tuyas. Ah, uh, esas atrás. Pues sí, ¿cómo que, que ¿Dónde ah, más son, la... Ay. son las. Ay. Ay Dios. Ay, Dios santo. Ay, ve, ese negocio se llama como el negocio de los... Ay, sí. Mándele eso y dígale que. No, no le hemos dado nada a nadie todavía. Apenas hoy a ver qué, qué se hace. Así que... Tienen cositas, amiguitos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? Eternidad más tarde, yo voy a, ¿se fue? Se fue. Ven historia al baño, así que ya voy. Uy, donde ya no diga eso, yo no me acuerdo. Oye, ¿cómo estás de comida? Mal. Y también vamos. Vamos. ¿Qué es esto? ¿Qué? Aquí. Ay, tan bonito, lo llenó la camioneta Uy, de, comida. de comida. Uy no, ¿quién fue? ¿Quién fue? Oh Tili Neki ¿Me puedes manejar? Mientras yo le pido el Neki y eso Ven acá, ¿y tu hermana está en el hospital? Creo que sí ¿Por qué? Necesito una bendita ¿La llamo? Sí, que te haga el dos, si sí, es tan amable, no es mucha molestia ¿Listo? Buenas capitán, ¿cómo se encuentra? Buenas noches, mi capitán. ¿Cómo se va? ¿Cómo están? Excelente. Muy bien, por ahí lo solicitaron el general y el coronel. Vale, ya estoy acá. No responde. Ah. bueno, bueno, bueno. No pues igual con uno de esos médicos, ¿no? Mira, eh, vamos y oh mandemos un entorno, ven, ven, ven, ven. Métete aquí al. aquí a la derecha. No. Es que se le Aquí... pueden colocar vendas en el, en el hospital Ah, bueno, entonces vamos para allá Y así. Aguanta, me hago algo, algo ¿Dónde se encuentran C2? En el hospital, mi capitán Ah, bueno, vale Yo sabía que en por cualquier cosa les aviso buenas buenas buenas buenas ya, ya, no, buenas buenas buenas buenas tiene ¿Qué tiene, qué tiene, amigo? ¿Qué uy, venga, venga. un tipo me dio una venga Uf. Uf, venga, venga, uy, venga, con decir, hermano, venga con nosotros Venga, colaborate. tranquilo, tranquilo, tranquilo tranquilo, tranquilo, buenas uy buenas buenas buenas buenas buenas buenas buenas señor. No, buenas buenas que... Con lo que me hay una bendita así, amable. Ay, sí, me duele madre. todo. Suave, suave, suave, suavecito, tranquilo. Aquí lo voy a poner una, a poner una cremita. Eso... Ignore, ignore lo de la factura. Ignore lo de la factura, que eso, eso, eso es parte del procedimiento. No se preocupe. No, no pasa nada. <risa> Uy, hermano, sé que usted le debía plata a alguien, no sé por qué le hicieron no, esto. No, yo no sé. Lo cogió la policía, hijo de putas, tombo. No, no, no, la Max, policía, no. Max, ¿me escuchas? Hola, hola, Están sí. Es me dices cuando termines para ir por ti. No, no, yo bajo, yo bajo, bien? todo bien. Ah, vale. Ay, me duele qué? todo. Ay, uy, pero es que me lo trajeron. Uy, está caliente. No sé cómo hizo para venir a pie, hermano. Y venga que yo por aquí tengo como un pantaloncito. Sí. ¿Por qué? Eso. No, poquito más y me violan menos mal y no. Eso, esa ropita. ¿A no, se vista? No, hermano. Usted tiene que poner una denuncia. Esa gente. No... No se acuerda cómo eran, cómo iban, si iban en moto, en Ducati, qué onda. No, iban a pie, imagínese que me no, pegan no, y que, que se, se van, nada. No. no, hermano, ¿y por qué no se compra una...? Ah, pero es que, eso ya sí es como entrar ya mucho el calor. Y me quedó a la medida, vea. Ah, no, perfecto. Y no, listo, amigo, bien. ¿le debo algo? No, caballero, con mucho gusto, eso es parte del tratamiento, no se preocupe. Cualquier cosita, molestia, inconveniente que sienta, aquí estamos para servirle. Listo, amigo, muy amable. Estoy muy bien, ¿vale? Con todo el gusto. Cuídense mucho. Y el mismo mes, o sea, el y yo cumplimos el mismo día. Y tal vez casaron. ¿Y ¿Cómo? ¿Dónde estás? Voy, voy. Nadie te vio. No, nadie me vio. No, nadie. <ríe> Pero no puedo manejar esto, es imposible. Dale. Pero espera, nos metemos en un lugar y te lo paso. ¿Hola? ¿Tú escuchas algo? No. Ya, me bajo. Bueno y para dónde vamos? Ah para la estación, no mi capitán está allá. Sí vamos. No pero si necesitamos un cambio de vehículo porque. ¿Cómo que cambiemos de vehículo? Hay algo que me gusta de ti. Velo todo cato, ok Melo Melo, melo Uy, este camioneta es como igualito, ¿no? me copiar. Adelante. Eh, ya estamos en el estacionamiento, en la parte baja de la estación de policía. Mm, vale. ¿Necesitan decirme algo o oh, qué? Okay. Eh, no, you said. Ah, bueno, sí. De hecho, claro, sí. Soy en la azotea de la, de la estación, si quieres, o Copi. Eh, eh, le decimos lo de vos, bon, no el capitán? está en la azotea y cómo llegamos hasta allá ah, no ¿Por sé no una... me imagino nunca cierran esa puerta No, Mapiel. ni en la mafia y con la policía. No hay, no está. Ve, no hay nadie seguro. ¿Cómo? Rápido. Digo que está en comisaría. Digo que está en en. En la azotea. Sí. Bueno, pasamos corriendo derecho, ¿vale? Dale, yo te sigo, oh, yo te sigo. a todo el mundo. Sí, no sé. Ay. ¿Qué pasó? Ahí está, Mira, tenemos que saludar, ¿no es cierto? No, pues sí, saludemos. Espera, espera. ¿Por espera. qué, nos quitamos esto? Listo, ya está. Eh, no sé, es que no sé cómo son las cosas aquí. ¿Nos tenemos que quitar eso no? Pregunta, capitán, para saludar al general, ¿tenemos que quitarnos la máscara y el chaleco o se lo vamos a Afirmativo. Y si nos ve la gente con. Más no, es que nos vamos a ver como ninjas, voy a decir. No, ah, pues si tienen chaleco y presenten como bachilleres, no. Pues que tengo ropa negra como si fuera un ninja. Pues, mi capitán, si ¿sí le es posible hacer la bajada la planta o no? Sí, sí, por nosotros, <ríe> por favor ¿Y eso por qué? Es que está el general justo al... En... Por allá y no queremos parecer groseros y no saludar Vale 10, 4, estoy descendiendo ya Bola guapa ¿Quién fue ese chaleco de sijín? ¿Para tocarte el pecho todo el día? ¿Qué? ¿Cómo? Eso ah, es una canción. Ah, no me la sabía, fíjate. No, parece capitán que... ¿Qué piensa? ¿Que vamos a estar aquí toda la vida o qué? Si, sí, Gata es una viciosa. Y estoy si disparando en comisario. Tengo y, pantalones y... morados o me parece. ¿Dónde están? Eh, en la parte de atrás. Eh, sí. los pantalones se ven tintados. Por la parte de atrás? Eh, ¿por donde se ingresan a los detenidos? Ah, sí, no. Es que, vale. no sé por qué, Dios mío, estos pantalones son horribles. Nunca los había visto al sol. bellísimo No, que como la ves con el capitán, veinte minutos bajando. No, imagínese, me pega. Capaz que me saca el bolillo y con él me da Uy, sí son capitán. ninjas <ríe> ¿Cómo están muchachos? Eh, Muy bien, bien mi está no, está. Capitán. Muy bien, Ya ¿a dónde estaban? Eh, no, estábamos haciendo el tuning a la camioneta nueva Y... ¿Tú? Supimos apenas que Bon se fue ¿Usted sabe algo de eso? Eh, no, no, no, no sabía ¿cómo que se había ido ¿Se fue para dónde? Pues se fue la policía ¿Sí? Ah, sí. No, no, no, sabía eso Qué lástima Sí, total Cata, ¿y, ¿hiciste alguna investigación anoche en lo del club? Negativo, no hubo mucho que investigar allá pero Arias creo que de pronto tiene algo, porque él también estaba allá. Sí, yo hice una actualización en la planilla, en la base de datos, esta semana. Y pues, estuvimos hablando con unos oficiales también, un cabo, y me habló de un tipo que se llama John Wick, en los mal? Yo tengo información sobre la investigación que estaba haciendo. Eh... Digamos que el, la persona que estoy investigando me pasó 81 de coca y dice que es de Rosadito. Entonces, ¿Cómo? toca investigar a Rosadito. Vale, pues, enterado no ah. eh, Vale, sigamos así. Voy a tratar de comunicarme con los dos muchachos que no han vuelto. ¿Listo? Listo. A ver, ¿qué fue lo que pasó? Si sí, eso que necesitamos meter a alguien más, y todo. Eh, quítense en la máscara y el chaleco. Y en un este momento, se ponen en el traje de policía normal. Listo. Yo creo que todo el mundo está allá arriba y como que va a haber una reunión. Entendí. Listo. recibo pero es que yo no tengo guardado el traje de policía, creo. O, o bueno, voy a revisar. vale. vale. No hay una forma de quitarme, quitarme eso, esperen, esperen, no, no me miren. No, en, entre, entre. No, dale, dale, yo me estoy viendo. ¡No! No, no hay forma. ¿Qué te veo? Voy a quitar el cinturón. ¿No tienes nada? No me deja quitarme el cinturón. No, oh, es que no, no, no tengo nada debajo de esto. ¿cómo? Oh, oh. oh, bueno. ¿Cómo? Aquí no vimos nada, ¿no? <risa> Aquí no vimos nada, muchachos Adiós <laughs> Adiós ¡Ay! Hola, ah, buenos días Hola, compañero Me encuentro ¿Cómo andamos? ¿Bien Sí. Así sabe. Está organizando toda la radio Excelente No, imagínate, se supone que yo no vi nada <risa> Como ni yo ni la vi <risa> Uy, no sé, son muy pesados. Para <ríe> que vea que están bien vía el piasta con eso. <ríe> Lisa. Lisa. Vamos. Pero eso es bueno, ¿no? Eso yo digo, o sea, por esa parte también tenemos controlado. Vamos a saludar directamente al. Están general? asustados. Sí señor. Orden oh, cumplida. Dale, Dale. Tenemos un momentico. ¿Listo? Eh, Ruiz, se presenta el servicio. ¿Cómo está, señorita Ruiz? Muy bien y usted, teniente. Excelente, gracias a Dios. Realmente bueno, pues, tan excelente. Bien mi hijo, ¿usted cómo está? ¿Cómo va el servicio? Teniente, aquí iniciando nuevamente un día más. Eso es todo, mi rey. Ah, yo le quería, yo le quería mostrar a la web. Dios mío. No, hijo de pucha, me Ay, mata. Okay. Vamos a saludar al general, que creo que está ocupado. ¿Y dónde está? Está ahí atrás. ¿Cómo está? Mi general. Señorita. Mi general. Sí, se presenta el servicio. Compadre, general, cómo está? No me... Excelente. Muy bien, ¿sí? mi general, buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches. ¿Cómo vamos? El, el, el caballero que necesita. ¿Cuál caballero qué necesita? Cabeza de cebolla. Pues usted, usted que no reclamó su comida. No reclamé mi. Ay, este ah. es muy legal, hermano. Claro. <ríe> Muchas Entonces, gracias, hombre. ¿Cómo están? ¿Qué ha pasado? Mi general, la verdad, pues tenemos la ciudad controlada, lo cual me tiene muy orgulloso. Eso es nuestro bien. trabajo. Yo ya le pagué, ¿no? Y ah, me llamo como se debe. Tres arepas. Gordon, Listo. ordena mi general? ¿Cómo estás, papi? Muy bien, sí, señor. <risa> ¿Qué papi le Mira, dice? Gracias a verte. <risa> ah, tenía problemitas de mente, mi general, pero ya todo arreglado. ¿Ya todo arreglado? Sí, señor, está reiniciando toda la mente. Perfecto, Gordon, hazme un favor. ordena mi general? Necesito que te hagas cargo hoy de la policía. 10 cuatro mineral Hoy, ¿Cómo? yo creo que hoy y mañana. ¿Qué? 10.4 mineral Pero lo necesito en todos los canales, no solo, no solo ah, una serie. 10.4 cuatro mineral ¿Listo? ¿Listo? Eh, voy a empezar a probar gente. Ah, 10.4. Eh, tengo otro, pero ese ya F. Va a llegar otro. Que vamos a probarlo también esta semana. A ver qué tal entonces quedarían ustedes dos ustedes dos entonces los vamos a vos estás haciendo un trabajo genial con la cigin parte me gusta muchas gracias mm -hmm. a mi general. me gusta me gusta me gusta lo que estás haciendo eh, nos han ayudado mucho en varias situaciones la verdad me gustaría hay que Hay bastante sí. ya investigación con respecto a ciertas personas que no los volví a ver en la ciudad les dio miedo tal vez Sí, tenemos que, vamos a adecuar porque vamos a, vamos a cambiar la plantilla, o sea, vamos a cambiar el tema de las bandas, ¿sí? Vamos a cambiar el tema, vamos a activar la ciudad a partir de mañana, parce esto se va a volver un verguero, pero bueno, o sea, bien, ¿sí? Claro. Eh, entonces, vamos a vamos a cambiar como el sistema de la sigin. Me encantaría que quede tú o que el otro muchacho, según como él lo haga, trabajen de la mano los dos, Sí, el otro man que viene, parce, man también la tiene clara. Entonces, que harían buenas manos. ¿Qué es tú o qué es él? ¿Me entiendes? Háganle, mi era, hermano. Eh, y esto lo está escogiendo el staff. Cuídense mucho. Y, pues, hágale cuando sea, aquí bienvenidos El, punto, el, el punto, punto a favor final. por el conocimiento mío. No, Hola, Matías. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo vas? A Pero que, entonces, bienvenido. Entonces, vamos a, vamos a hacer eso. Se van a quedar unos días. Yo te digo, gordo, te necesito tres días en la policía, te vas a hacer cargo, por ejemplo, como ahorita, eh, de hoy y mañana. Porque a partir de mañana, parce, según que nos salga todo bien, lo que estamos planeando desde administración, loco, esto o se va a bueno. Necesitamos a la policía lo más organizado posible. ¿Listongos? 10-4. Sí, es más, vamos a, hacer, vamos a hacer una vamos a hacer una reunión, vamos a aprovechar que hay entrevistas ahorita, están en entrevistas. Eh... También un favor. Cuádrame la gente acá, por favor. En la fila? Sí, sí, formación. 10-4. Uy, cómo póngase el uniforme gordo, por favor Caballero, ¿cómo está? Cuénteme. No, pues por era? lo menos nos felicitaron, ¿no? ¿Cómo vos? Nunca nos felicitan. General César. ¿Qué más, Matías? ¿En qué andas? Justo, no lo conocía, ¿cómo está? Bien, bien. Me una gente Uy, ¿cómo? Eh. ¿Hola? <risa> sí, necesitaba una orden de entrar en un. un... Compa, caiga, caiga, eh, bon, caiga. Eh. Max, Max. Sí, dime, dime, dime. Sí, pero era ayer que les quería entrar ¿Y ¿Y Muchachos, duermen por favor Gracias Uy chicos Que no salte tombos. tombo <risas> Pues ni modo, somos tombos <risas> eh, Por favor cuando estemos acá, quítense la que... las máscaras Púntame Eso es únicamente la cuando vayamos en la moto hijita, va, por favor. Eso, sí, con sí. toda Rayito si para para Con si para... toda viejo piloto vale, Rayito, va, ¿me escuchas? ¿A escucha? dónde nos pasamos? Ah, en Santo de Venga, cuál es ese uniforme negro. A mí no me carga el uniforme negro. No, oh, yo tampoco lo tengo. Oh, bueno. ¿A dónde vamos, Kate? A 4, algo así. <ríe> cuadrante cuatro? No, no, en Santos, arriba. Creo que están como en reunión. Ah, ya, entonces podemos ya. Sí, dale. Ah, ya en cuadrante uno en Santos. User left your channel. channel. Channel switched. Mate, Channel switched, user was moved to your channel. Solís, ya me cambié. Qué pena ahí la ausencia, he chica. Ay, eh, sí. Caiga, Wong, caiga. Hasta luego. Dos. Hasta luego. Eh, ah, falta bueno, alguien bueno. en la fila, muchachos. Señor alcalde, hasta luego, señores oficiales, que tengan un buen día. Hasta luego. Muchachos. ¿Ya es cuatro, teniente? Ya, ya están todos en la fila o falta alguien. Rayito, cuadres, ¿de que se salió. Por favor. Muy bien. Ahí estoy. Faltan cuatro oficiales. Uno lo veo allá, el otro es el quien, el otro mi general y el otro mi coronel. Perfecto. ¿El capitán? ¿Dónde ando? No chicos, entonces ¿qué tal? ¿Cómo han visto todo? ¿Si les ha gustado? El superior déme un segundo y voy a hablar con los sujetos. hablar con los sujetos afuera, solo una cosa urgente. El papel de policía. ¿Si les ha gustado más que el de la buena cuatro. No me no me más de dos minutos. Listo. ¿Muchachos a dos? 10-4, mi Dios, general hola 10-4, general ¡Ey muchachos! No no no no Listo, yo vuelvo a la fila <ríe> ¡Santi! Creo que está es, iniciando el... Eh, sí, Matías, es el maca 98 ahí se los copió, ¿vale? Ese es el canal de Camila, así que vaya y sigan. ¿Cómo así? ¿Cómo se le dice a qué Listo. o qué? entendí? ¿Me escuchan todos? 10-4. Mineral. 10 Mineral. Listo, muchachos. Eh, Esto va a ser rapidito. ¿Quién tiene plata de dinero socios? Yo. Yo. Todas las personas que tengan dinero sucio, por favor, entreguen el, Villa, el Villegas. ¿Cómo? Yo no tengo ni un peso. ¿Cómo? ¿Dónde anda, Don Bon Oh, ya lo vi, ya lo vi. Oh, oh no.